Hola a todos y bienvenidos a Danzing, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas esas fines a ella. El día de hoy continuaremos con la segunda parte de leyes de gases. En esta clase veremos el ejemplo aplicado a la ley de Boyle, el ejemplo aplicado a la ley de Charles y por último el ejemplo de la ley de Gay-Lussac. No siendo más, comencemos. Veamos el ejemplo de la ley de Boyle. Dice lo siguiente: un globo de helio se encuentra elevado ocupando un volumen de 10 metros cúbicos. Si inicialmente su presión es de 0,8 atmósferas y al seguirse elevando se reduce su presión, ¿cuál es el incremento del volumen del globo? Entonces tenemos lo siguiente: tenemos pibi igual a PO. ¿Por qué? porque estamos hablando de un cambio de presiones y volúmenes esto siempre ocurre a temperatura constante que es importante en la ley de Boyle. primeramente tenemos el lobo con un volumen inicial y una presión inicial y luego se va elevando o sea que aquí va a empezar a haber una disminución de la presión entonces como condiciones iniciales tenemos una presión inicial que equivale a 0,8 atmósferas. Un volumen inicial que equivale a 10 metros cúbicos. Y dice que se reduce a la mitad, quiere decir que la presión final, que es P0, equivale a la mitad, que sería 0,4 atmósferas. Por tanto, debo despejar el volumen final, que es mi incógnita. Como esto está multiplicando, debo pasarlo a dividir, entonces nos quedaría la siguiente forma, pibi sobre poco, esta presión final pasó a dividir, ahora reemplacemos estos valores, tendríamos lo siguiente, 0,8 atmósferas por 10 metros cúbicos sobre 0,4 atmósferas, ahora miremos que atmósferas y atmósferas se pueden cancelar, efectuamos la multiplicación 0,8 por 10 y lo que dé, lo dividimos por 0,4. Al efectuar todo esto, nos da 20 metros cúbicos. Esta sería la presión final. Vamos a mirar un siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Pero en este caso vamos a ver, aplicado a la ley de Charles. Un tanque en principio se encuentra a 26 grados centígrados y con un volumen de 20 centímetros cúbicos. Si se disminuye la temperatura a 0 grados centígrados en un proceso a presión constante, ¿cuál es el volumen final? Ya aquí nos están hablando de una presión constante. Estos son procesos en los cuales aplica la ley de Charles. Entonces aplicaríamos Vito igual a Bote, en los cuales tenemos unas condiciones iniciales y finales. Entonces tenemos volumen inicial, temperatura inicial, un volumen final y una temperatura final. Nos dicen lo siguiente, que en principio estaba 26 grados centígrados, entonces eso sería una temperatura inicial. Entonces, por ello, entonces hay una especie de una temperatura más alta. Ahora, y que luego disminuye a 0 grados, por tanto, esa temperatura debe ser mucho más baja. Entonces, si acá, como podemos ver, son directamente proporcionales. A menor temperatura, menor volumen. Y a mayor temperatura, mayor volumen. Tenemos lo siguiente. Vamos a pasar esos 26 grados centígrados a grados Kelvin. Siempre que trabajemos en gases, debemos trabajar con escalas absolutas. Entonces vamos a sumar 273,15. Este valor es bien importante. Sumamos esto. Y esto nos da 299,15 Kelvin. Hacemos lo mismo con la otra temperatura, que es de 0 grados. 0 más 273,15 nos da el mismo valor, 273,15. Y el volumen inicial, que es de 90 centímetros cúbicos. Acá hay que corregir este valor. Entonces, 90 centímetros cúbicos. Ahora, Aplicamos la fórmula, Vito, Boti, despejamos el volumen final, eso está multiplicando, lo paso a dividir. Ahora, teniendo esto, reemplacemos los valores. Volumen inicial, 90 centímetros cúbicos, temperatura final, 273,15, sobre la temperatura inicial, que es 299,15. Se pueden cancelar los Kelvin, efectuamos la multiplicación arriba. Y lo que nos dé, lo dividimos por la parte de abajo. Y esto nos da 82,17 centímetros cúbicos. Podemos ver que el volumen disminuyó. Estaba en 90 y ahora está en 82,17 centímetros cúbicos. Siendo esta la respuesta del ejemplo. Vamos a ver ahora aplicado a la ley de Gay-Lussac. Siguiente ejemplo. Una cantidad de gas está contenida en un recipiente a menos 10 grados centígrados y 750 milímetros de mercurio de presión. Si el gas se calienta a 35 grados, ¿cuál será la nueva presión si no cambia el volumen? Acá tenemos un proceso a volumen constante. Como es un proceso a volumen constante, tenemos pito igual a poti. Entonces, ¿qué pasaría acá? Tenemos lo siguiente. Tenemos condiciones iniciales, presión inicial, temperatura inicial, presión final y temperatura final. Reemplazamos los valores en temperatura, hay que cambiar la temperatura, pero no olvidemos que pasamos de menos 10 grados centígrados a 35 grados, esto es mucho más caliente. Entonces quiere decir que como acá es mayor, acá debe ser mayor la temperatura, son directamente proporcionales. A mayor temperatura, mayor presión. Por ende, a menor temperatura, menor presión. Como nos están preguntando, la nueva presión es de entender que si va a aumentar la temperatura, la presión también debe aumentar. Entonces vamos reemplazando primero las unidades de temperatura para que queden en Kelvin. Vemos con la temperatura inicial, que es menos 10, le sumamos 273,15, no olvidemos este valor, eso nos da 263,15 Kelvin. Lo hacemos igual para 35. Más 273,15 nos da 308,15 Kelvin. Y tenemos la presión inicial que es de 760 milímetros de mercurio. No olvidemos que las unidades de la presión están en atmósferas. Milímetros de mercurio, torricelli, bares, y en este caso estamos trabajando con milímetros de mercurio. Ahora, como me están preguntando la presión final, esa temperatura inicial que está multiplicando la debo pasar a dividir, quedándome de esta manera la ecuación. Bueno, ahora vamos a reemplazar estos, estas variables. Tenemos lo siguiente: la presión inicial, que es 760, la temperatura final, la temperatura inicial. Y vemos otra vez que cancelamos Kelvin con Kelvin. Nos va a quedar en milímetros de mercurio. Multiplicamos 760 por 308,15 y lo que nos dé lo dividimos por 263,15. Esto nos da 889,96 milímetros de mercurio. Miremos que hay un aumento. Estaba en 760 y aumentó a 889,96, que es lo que se debe esperar del ejercicio. De esta manera...